Algunos tenían redes no Empiezan a hacer Linux por aquellas épocas. Instaló la primera distribución Linux. Era hasta una bronca tener un CD, porque había que conseguir un driver para que tu máquina pudiera leer el CD no era tan fácil. La V fue la primera que tuvo Unix en, en el Estado. Y empezamos a pensar en redes. Entonces,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 si no era a través de centros de cómputo o a través de las bibliotecas que sí tenían dos los descomputadores en cada de Pero era prácticamente en puntos muy, muy localizados de la universidad y prácticamente nada más en Palapa, probablemente Veracruz. En el periodo de, de, del doctor Giri hacemos los primeros tendidos de fibra óptica y ya está operando la primera red metropolitana